números históricos también cuando bueno eh, fue la junta de, de avales que no sabe que pueda poder presentarse en tabales avales para nosotros eso no es un mero digamos cumplir con el mínimo porcentaje para poder presentar la lista sino que ahí nosotros también digamos lo, después lo tenemos como no como un boca de urna pero digamos sí como ya viendo los números ¿no? que eso ya indica la cantidad de compañeros y de compañeras que, que, que bueno que nos votarían después en las elecciones y además también nosotros estamos todos los días en las escuelas, la verdad que recorremos todos los días las escuelas, estamos con nuestros compañeros y nuestras compañeras, así que ya, si bien sabíamos que, eh, que teníamos el triunfo, siempre la lección hay que pasarla, claro. este, nunca nadie tiene asegurado nada, y bueno, la verdad, igualmente, muy sorprendidas y muy sorprendidos todos los compañeros, eh, no esperamos tamaño número, y bueno, Acá estamos. Y yo, mientras vos contabas, yo pensaba, digo, que Hurlingham, eh, primero, lo bueno de que Hurlingham este, tenga su propia elección, uh -huh. este, se lo merece por la cantidad de escuelas, la cantidad de, de docentes uh -huh. que son de Hurlingham, que es una tradición ya de muchos años, sí. y que a uno no le extraña el, el, el espíritu democrático de todos y de todas, uh -huh. más allá de lo que hayan votado. Porque cuando uno se pone a pensar en 41 urnas, son 41 lugares. Exactamente. Es decir, es, son, son 41 40. presidentes de mesa. Exacto. Mucha Son 41 o más fiscales, en este caso de la, de la Celeste Violeta, digo, también hay claro. muchos compañeros y compañeras sí, que un día sí, ayer sí. han puesto el cuerpo para que esto se lleve, se lleve adelante. no Tanto los que ganaron como los que no, ganaron. Como los, como no los ganaron. compañeros decir, de la oposición. Habla exactamente bien. ellos también. Exactamente. Habla bien de todo el gremio no, no. docente, eh, de su carácter democrático, este, cosa que afirma lo que es el sentimiento democrático uh -huh. que hay en Hurlingham. Y como vos decís, si es están en los lugares más sensible de la sociedad. que Es, es decir, eh, lo primero que le preocupa a un gobierno es que haya escuelas, que haya clases, que haya clases. Uh -huh. ¿no? eh, y ahora a nivel general, ¿cómo fue también a nivel de, de la provincia de Buenos bueno, Aires? la verdad que en la provincia de Buenos Aires también, eh, en la provincia de Buenos Aires se ganó también con más del 80% y acá sí hoy tenemos que decir que con mucho orgullo hemos recuperado las seccionales de, de La Matanza, ah. Este, de Madariaga y de Ensenada, la verdad que para nosotros, eh, sobre todo La Matanza, ¿no? fue cuna también junto con Morón de, de los inicios claro. de, del SUTEBA. Este, mucha alegría también por eso, porque los compañeros y las compañeras hace mucho que vienen bueno, sosteniendo, por supuesto, desde, desde las distintas agrupaciones, las, las políticas de, del SUTEBA, que es el Suteva es un sindicato unificado, así que se mantenían sí. también los distritos. Y hemos ganado por primera vez las seccionales de Quilmes y, y de Ensenada. Así que bueno, para nosotros es, es un orgullo que estos compañeros y compañeras hoy estén, estén también, en esas conducciones. También la, una de las características interesantes de la uh -huh. Celeste Violeta es la diversidad. Uh -huh. Porque yo no uso la palabra diferencias. ¿no? Uh -huh. La diversidad es natural que la gente tenga uh -huh. y que puedan trabajar sobre, sobre eso. Uh -huh. Creo que es el, es importante porque es uno como uno de nuestro, de los temas a superar, ¿no? Exactamente. ¿cierto? No, la verdad que, a ver, nosotros desde, desde la agrupación eh, celeste, la verdad que siempre tuvimos, digamos, hay que convocar a las mayorías. Mm. Eh, nos parece que cuanto más seamos y cuanto más compañeros y compañeras se vean identificados con nosotras mm. y con nosotros, digo, esto va a ser va a ser traducido en más derechos, ¿no? Claro. Y, en esa, y en esa mirada, que la misma mirada tienen los compañeros de la agrupación Violeta, en esa mirada nos pudimos, nos pudimos juntar, nos pudimos unir y hoy estamos, ya hace un tiempo largo, este, bueno, transitando juntos la, la conducción de, de un sindicato. Por otra parte, uno cuando ve a, a los docentes luchando, uno eh, tiene la, la, la percepción, al menos me pasa a mí eso, de que debe ser uno de los pocos ejemplos donde sabés que está luchando por algo más que ellos, ¿no? Están por la educación, sí. los chicos. Sí, no, la verdad que, a ver, eh, nosotros como siempre decimos, ¿no? Eh, la defensa de la escuela pública. Exacto. Y en esa palabra que uno dice escuela pública, la escuela pública no es un edificio. Digamos, no son paredes. Este, sino la escuela pública implica, por supuesto, los trabajadores y las trabajadoras de educación pero también en la escuela pública están nuestros niños, nuestras niñas, uh -huh. nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y también están sus comunidades, sus familias que son la comunidad. Es el primer lugar que es enemigo de la exclusión. Exactamente. Uh -huh. Y es donde también, digamos, donde quizás la primer eh, parada del Estado, ¿no? Digo, si hay un conflicto, bueno, eh, ahí están siempre las puertas de la escuela pública abiertas para, para que esas, cual, cualquier familia pueda acudir ahí para para pedir ayuda, ¿no? Claro, y cuando vos de, este, abrís ese abanico es como la caja de Pandora porque aparece la cuestión alimentaria, uh -huh. que en principio, es decir, no tendría nada que ver, pero uh -huh. sucede en la escuela uh -huh. y los docentes no tienen problema en colaborar con oh, eso. Bueno, digo, ya hemos dado grandes muestras en cuando estábamos en, en la pandemia, ¿no? Digo, hemos ahí también estado sosteniendo lo que era y lo seguimos haciendo ahora, pero bueno, claro. mucho más en pandemia, ¿no? La entrega de los módulos alimentarios para mm. para nuestras comunidades, eso eso fue clave y la verdad fue, bueno, también muy emocionante, ¿no? Ver cómo los compañeros y las compañeras se ponían eso al hombro y y, sí. y eso fue, digamos, algo natural. Algo... Aparte, aparte en la pandemia, este, el, el gremio docente, si hay algo que uno no le no le puede negar, es que buscó todas las formas con creatividad, con discusión para tratar de superar esos dos años tremendos. Es decir, inclusive, es decir nunca barriendo bajo la alfombra, ¿no es uh -huh. cierto? Es decir, si no había conectividad, bueno, que aparezca el papel. Exactamente, ¿no? y apareció, eh, el, sin, papel. Es decir, y apareció el papel. Y tuvimos que aprender de un día para el otro de salir de la tiza y el borrador a otras, como claro. decís vos, ¿no? A, digamos, cómo llegar... A esos chicos y esas chicas que estaban también en sus casas, como nosotros. Uh -huh. Y además, también, ¿no? Particularmente, digo, cada uno de nosotros como docente también transitando por la pandemia. Eso también por nos supuesto. atravesó. digamos, Atravesó a nuestros niños, nuestras niñas, pero también nos atravesó a nosotros. Más bueno, bien. en todo ese conjunto, este la verdad que pudimos. Eh, bueno, salir, salir juntos. Más allá de, de que uno, después que termina la elección, decís, bueno, me puedo relajar un poquitito, más allá de que vengamos nosotros a hacer una nota y la dejamos enganchada en el mismo tema, este, pero, bueno, es que ¿cuál es, ese, eh, hacia dónde se mira? no es decir Es Porque yo supongo que ustedes tienen un calendario de actividades, dentro de los cuales estaba la elección, pero luego se continúa haciendo... No, a ver, esta elección eh, quedó ahí también en el medio. Nosotros Veníamos de una transición también que fue, bueno, pasar, el eh, pasar la pandemia, sí. ¿no? Pero antes de la pandemia estuvimos en el gobierno de, de María Eugenia Vidal y de Macri, donde ahí nosotros como sindicatos, junto con los sindicatos que, que integran en frente de unidad docente bonaerense, digo, lo único que, que estuvimos haciendo fue, bueno, frenar eh, que las políticas de ajuste de estos gobiernos nos pasen por encima. Después nos tocó la pandemia, que ahí, bueno, digamos, se pudo hacer este, lo que la pandemia dejaba que, que se haga y ahora vienen otros tiempos, la claro. verdad que con un gobierno que, que escucha, ¿no? que nosotros nos podemos eh, sentar, que cumple que cumple con la paritaria, como fue ahora, digo, Axel se volvió a sentar con, con los gremios docentes. 60% en general creo que se dio. como es exactamente? Exactamente. Eso? Y mm. nosotros cuando firmamos una paritaria, una paritaria corta a septiembre, uh -huh. además de firmar el porcentaje, también se, bueno, se firmó lo de la cláusula de, de revisión y el gobernador... ¿Qué es eso? Para la gente... Bueno, que no la sabe. cláusula de revisión era justamente, digamos, la paritaria estaba atada eh, a la inflación. Eh, lo que nosotros eh, firmamos en la paritaria era que si en algún mes la inflación eh, estaba más arriba de lo que nosotros habíamos acordado en paritarias, ahí nos sentábamos y se revisaba otra vez ese índice. Está bien. Eso fue revisado, eh, entonces vamos a llegar ahora a, a septiembre a un aumento total del 60%. Del 60%. Eh, entonces, bueno, eh, después de todo esto que nosotros pasamos, ¿no? de, de, esta, de de las políticas neoliberales, de la pandemia, que, nosotros ahora sí. empezamos a empezar, ¿no? digamos, la nueva escuela, claro. a pensar, bueno, qué escuela nos dejó la pandemia, qué chicos nos dejó la pandemia, ¿no? qué docentes también nos dejó la pandemia, como yo dije antes, digamos, todos transitamos por eso. Eh, y sobre eso pensar, bueno, cuál es la escuela que tenemos y cuál es la escuela que queremos. Me parece eso. que nosotros tenemos que, digamos, volver a repensar, a repensar la escuela. Este, con todo lo que nos dejó haberla transitado antes y, bueno, con lo que queremos este, para, para el futuro. Eh, mientras vos hablabas, eh, viste, así como yo te pedí que aclararas un tema... Eh, Volvemos para atrás a la época de Macri. Fue una época difícil para ustedes porque sufrieron agravios de, de todo tipo. También eh, sufrieron lo que yo llamo la denigración de la, de la profesión y de la institucionalidad pública. también. Eh, así que uno ruega y espera que la gente eh, no vuelva a pegarse un tiro en el pie como digo yo con este tipo de cosas con respecto a la escuela de, a la escuela de, de futuro está comprometido lo que el, el mundo que uno está viendo ¿no? muy tecnológico, muy con, con la necesidad de, de la formación real de mano de obra muy capacitada uh -huh. y uno cree que de repente en la escuela comienza todo eso, ¿no? Bueno, a ver nosotros tenemos que, que ver también a cómo formamos a los futuros formadores también ¿no? me parece Exacto. que eso Totalmente. eso eso es clave ¿no? Sí, si estamos sí. digamos si todavía estamos formando eh, docentes Digamos, ¿para qué escuela? Eso también nos tenemos que preguntar. Claro. Antes ¿no? había una formación medio como industrial, <risa> claro. en paralelo a la fábrica, pero claro. ahora la fábrica esa no existe. Exactamente. Este, la formación, la, la construcción en serie uh -huh. tampoco existe porque es por pedazos uh -huh. y parece que la gente tiene que tener mayor cantidad de, uh -huh. de habilidades internas para poder uh -huh. ver de qué manera puede resolver su vida, sí, ¿no? Y no, y además, digo, me parece que nosotros tenemos que también ahora, eh, digamos, transitar un camino que nos lleve también a tener más escuelas de doble jornada, ah, eh, que los chicos puedan estar eh, más horas en la escuela. Esto no implica tampoco que tener más horas también no, no significa tener calidad. Bueno, digamos buscar que las dos condiciones se cumplan, que estar más horas en la escuela, en una escuela de doble jornada, por supuesto en una escuela con condiciones, exacto. en una escuela con todos los cargos eh, porque ahí todavía en la provincia eso, de Buenos en, en la provincia de Buenos Aires nos faltan cargos mm. por eso cuando su qué tipo de cargos fa, eh, faltan más que nada ¿Plenes? no nos faltan cargos, cargos directivos ah, cargos ah, claro, ah, claro cargos directivos eh, ah. por ejemplo nosotros hace hace tiempo también aunque eso todavía no existe estamos eh, peleando por cargos de preceptores en la escuela primaria que hoy las maestras digamos no tienen esa ayuda que quizás tengan eh, eh, los profes, ¿no? Digamos sí, que sí, también, sí, se tienen, también se tienen que, que encargar de, de lo administrativo. Y aparte porque la eh, adolescencia es, empieza ya en claro, la escuela primaria. Claro. Si bien hubieron 3.000 cargos eh, para los equipos de orientación escolar en la provincia, bueno, eh, no alcanza, nosotros celebramos, ¿no? Por supuesto, este, estamos hablando desde, digamos, partiendo ahora desde otro, desde otro, desde otro, desde otro lugar. Pero. Hay situaciones que, que a veces se viven en las escuelas, que teniendo todos los cargos, todos los adultos, digamos, en la escuela, se podría eso, bueno, llevar de, de otra manera uh -huh. y hasta prevenir. Bueno, lo vamos a dejar tranquila porque la verdad que a el tema educativo me encanta y podría tenerla acá una hora preguntándole cuando habló de la jornada extendida es para es todo para, un capítulo para, Exactamente Te agradecemos muchísimo no, te este, tu vos. tiempo felicitamos bueno, por el gracias. triunfo de tu lista y por el triunfo de, de, de la participación democrática de todo el, el sindicato ¿no? Sí, la verdad que estamos muy orgullosas y orgullosos de eso para nosotros, como decimos siempre la democracia sindical no solo la declamamos sino que además la practicamos muchas gracias, bueno, gracias. hemos estado acá en Suteba así que este, nos vemos ahora en un ratito